Un saludo, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, tenemos este evento en aulaspandora.com, canalización con los guías espirituales, con Esther Francia, que ahora daremos paso con ella. Solo es en directo, no queda grabado. O sea, que las personas que queráis será el 27 de abril 2003. Luego hablaremos un poquito del tema, pero ya os lo dejo caer, que de esto va el tema en los próximos días y lo vais a disfrutar. Pues un saludo muy grande a todos los que nos seguís a través de Caja de Pandora. Y lo que siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Aulas Pandora, también y los datos de contacto de Estel Francia, también los míos y a donde estamos saliendo en todas las plataformas, en streaming, en vivo y en directo. Hoy, mañana en diferido. Estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana subimos a Evox, a Rumble, Instagram, TikTok, etc. Vamos a estar en muchos sitios y por ahí nos podéis localizar. Los que estáis en YouTube, acordaros de darle al like porque así nos ayudáis al posicionamiento y los que estáis ahora en vivo y en directo también compartan este enlace de que estamos en vivo. ¿Por qué? Porque nos ayudáis a que la gente no se encuentre y tienen el enlace para verlo más tarde en cualquier momento. Y dicho esto, nos vamos ya, yo creo que está en Mataró, para la ciudad de Mataró, que creo que estaba por ahí Esther. No sé si ha cambiado. Esther, ¿estás en Mataró, no, en Barcelona? No, estoy, estoy aquí en Mataró y en muchos sitios, pero sí, ahora mismo estoy aquí en Mataró. Muchísimas gracias por, por invitarme y, y, bueno, pues aquí, aquí está. Gracias a todos por escuchar. Y, y nada, aquí estamos, ¿no? Hoy para, para hablar de este, de este evento. y Yo creo de, de, de, esta, de esta necesidad incluso, creo, ¿no? Que, que tenemos todos un poco de, de tener esa claridad de por dónde tenemos que ir o cómo tenemos que ir porque hay tanta presión, ¿no? externa que a veces yo creo que nos impide ver realmente quiénes somos. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de, de las canalizaciones, de qué nos dicen los guías. Luego compartiré porque hicimos un evento en marzo que fue súper bonito, Luis, muy bonito. La verdad es que hubieron o sea, hubo información y frases con, con bueno, que todavía yo le estoy dando vueltas, ¿no? a, a lo que dijeron, pero sí que, sí que es importante quizás primero expresar, ¿no? o, o explicar qué tipo de canalización es, porque las canalizaciones de alguna manera es la capacidad que poseen muchísimas personas, ¿no?, en, en convertirse en, en un vehículo transmisor, de, de entidades o de seres del mundo espiritual y, y hay muchísimas, hay canalizaciones intuitivas en, en los que la persona es consciente. Eh, yo lo que quería comentar es que el tipo de canalización que yo realizo es una canalización en la que yo entro en un estado que se llama teta, no hay mucha gente que ya conoce, lo que, aunque el nombre suena así un poco raro, y eh, es como si estuviera durmiendo, o sea que de alguna manera yo permito que estos seres puedan hablar a través mío eh, y que nos puedan dar mensajes, pero lo bueno de todo esto es que yo no puedo proyectar contenidos de, de mi propia mente, ¿no? o sea, no, no puedo interferir en mis opiniones. ¿no? Entonces, este, este es el tipo de canalización que vamos a hacer ahora el día 27, como has dicho tú antes, y que hicimos el mes pasado una, y la verdad es que, como he dicho, fue muy bonita, y, y, y lo, lo, lo que, los seres estos que hablan a través uh, mío son seres que um, están llenos de amor. O sea, eso es la experiencia que yo he vivido, ¿no? Yo lo comentaba en, en otro programa que hace pues, más de 30 años que canalizo a estos seres. Si bien es verdad que no lo había, no lo había um, dijéramos, uh, dicho, ¿no? O sea, había, sí que durante nueve años fue solo con una persona que lo canalizaba y tuve información muy bonita, fue un aprendizaje muy bonito y luego a partir de ahí lo hacía con un grupo pequeñito de personas, ¿no? Y sí que es verdad que muchas de ellas comentaban, bueno, Esther, pero es que esto eh, creo que es necesario que la gente también lo pueda, que, que puedan tener acceso a esta información, ¿no? Y bueno, incluso ellos también, ya lo habían comentado varias veces, pero bueno, no era mi momento, ahora ya está, ahora ya lo he, ya lo he pasado, mía culpa de haber tardado un poquito, pero creo que todos necesitamos ¿no? nuestra, nuestro camino y nuestra evolución y nuestro entendimiento. Y ahora ya sí, ahora ya sí que me, ya no, ya no temo el hecho de poder decir, porque es que yo había vivido Luis como, como que era mucho raro, como que me iban a tachar de loca, bueno, de hecho, de hecho, Luis, llegué a ir a un psiquiatra muy famoso de aquí en Barcelona, que era el doctor Prats, que lo quiero muchísimo y sé que desde allí donde esté, porque ahora ya no está presente, pero desde allí donde esté, eh, bueno, le mando siempre un saludo, porque él me ayudó muchísimo, no porque claro, yo primero pensaba, Jolín, me duermo y luego resulta, porque yo empecé con escritura automática, y, y resulta que me encuentro con, con cosas escritas que yo desconozco, informaciones que desconocía y e informaciones pues, que iban a una amiga mía que era terapeuta que le podía ayudar con sus propios pacientes. Claro, tú imagínate, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué me está pasando? No? Y, y bueno, durante mucho tiempo, pues estuve yendo, acudí a él para que me ayudara y fue súper bonito porque me ayudó. Y me dijo, bueno, lo, lo, lo que me dijo, ¿no? Que me dijo, mira, ser tú no estás loca, no eres rara y lo único que pasa es que tienes un don y fíjate que me costó tantísimo aceptarlo. Que yo creo que es una de las cosas que le pasa a mucha gente también, ¿no? Pero bueno, a, ahí estamos, todos tenemos nuestros dones, pueden ser de, de escribir, de... de de pintar, la música y, y todos son igual de buenos y valiosos, o sea, no, no, no significa que el mío sea mejor ni peor que otro, ¿no? Y bueno, entonces cuando empecé a ver que, que estos seres de alguna manera, yo veía que escuchaban todas las luchas que teníamos, que sabían todos los miedos que estábamos pasando, ¿no? Y no hablo solo de los míos, sino hablo de personas que, que asistían a estas canalizaciones, aunque era, insisto, un grupito muy pequeñito, ¿no? Y, y entonces te vas dando cuenta de que, bueno, pues de que todos están, o sea, todos los robos están escuchados, o sea, que, que realmente tenemos seres que nos ayudan, que nos apoyan, que están acompañándonos no en este, en este peregrinar no de la vida que decimos, ¿no? Y, y sobre todo en el confinamiento eh, fue cuando, cuando inicié a hacerlo online, que no lo había hecho nunca online, lo hacía siempre presencial, y yo pensaba que realmente pues, que sería diferente, que igual no llegaría la energía, y bueno, aparte de que ya sabemos que la energía no, no, no está estática, ¿no? No, no es que tú lo hagas a través de un ordenador, sino que la energía está y se transmite, y hay muchas pruebas científicas, además de ello, que ahora no es el caso de, de hablarlo. Pero sí que es verdad que, que me di cuenta, pues, primera, que no había otra opción, que había que hacerlo online, había que probarlo y nos dimos cuenta de la maravilla, porque pudimos llegar a muchísima más gente. Y no solo eso, sino que nos fueron ayudando a entender y a comprender todo el proceso que estábamos viviendo. ¿no? Y lo hacían desde una manera, con una sencillez, y con una tranquilidad que es como que te quitaba miedo de todo, ¿no? O sea, porque había gente que realmente estaba sufriendo la angustia de que iba a pasar, parecía que era el fin del mundo, ¿no? Y sí que es verdad que hay mucha gente que ya sabía que no, pero otras personas vivían en esa situación, ¿no? Y, y el hecho de estos mensajes, este, esta manera no de transmitir, pues bueno, a mí me ayudó muchísimo, sinceramente, y, y lo que recibí de las personas que pudieron asistir también era lo mismo, ¿no? Que era el agradecimiento y, y lo bien que estaban, ¿no? Y además otra cosa que, que noté eran los cambios que se iban haciendo, no solo a nivel físico nuestro, sino también a nivel interno, ¿no? Que, que nos ayudaba pues esto, ¿no? Como a, a, a aprender, a favorecían en el crecimiento nuestro. Y, y bueno, y, y te van dando tantos mensajes que llegan tan al corazón, que es que oye, yo para mí es un bálsamo, ¿no? La verdad es que me siento muy afortunada de poder uh, recibirlo, porque aunque yo no soy, en ese momento no lo recuerdo, pero sí que lo grabamos para yo poderlo ver, lógicamente porque es como si estuviera durmiendo y cuando te levantas de dormir no te acuerdas de nada, ¿no? entonces que ese fue uno de los motivos por los que yo iba al médico, porque decía, oye, ¿qué me está pasando? ¿Tengo doble personalidad o okay, qué, no? Así que si hay alguien que le pasa, que sepa que no, que no, no, no hay ningún problema, que probablemente es que igual tiene también esa capacidad, ¿no? Yo creo que es un privilegio, yo me siento muy afortunada, como te he dicho, y es por eso que ahora lo estamos abriendo y me encanta poder hacerlo de la mano vuestra, porque... Sé que hay muchísimas personas, sobre todo cuando están en el inicio del camino espiritual, que necesitan respuestas ¿no? o que necesitan esos, esos cambios porque es curioso cómo las palabras pueden llegar a hacer cambios. El otro día me comentaba una chica que no había asistido nunca que me decía, mira Esther, yo cerré los ojos, me estiré. Y solo hacía que escuchar, o sea, no, no me quedé mirando la pantalla del ordenador. Y fíjate, me pareció muy buena idea, ¿eh? porque dije, ostras, pues es verdad, porque a veces te quedas mirando la pantalla, a ver qué cara hago yo, a ver qué, que, por supuesto, no hago caras raras, sigo siendo yo, la voz es la mía, o sea, no, no hay cosas extrañas, ¿no? Pero, pero me pareció buena idea porque en lugar de estar pendiente de lo que ves, estás pendiente de lo que sientes, e incluso hablándolo con mi hijo me dijo, oye, pues proponle a la gente que, esto que te ha comentado esta chica, ¿no? O sea, que le agradezco que me lo, que me lo compartiera porque creo que es una grandísima idea. Y me dijo, yo cerré los ojos y estaba como hipnotizada escuchando las palabras, ¿no? Y, y sentía que habían cambios en mi interior. O sea, era como que empezó como un, una vibración totalmente... Diferente, dice cuando me levanté estaba con un subidón de energía, me decía, con una, con una capacidad de poder brutal, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el mundo lo, lo vive así, por supuesto cada uno lo vive a su manera, ¿no? Pero me pareció muy bonito y, y me parece que es importante incluso, ¿no? Que la gente lo pueda hacer. Y fíjate que quería compartir... También, Luis, bueno, no te estoy dejando ni hablar, Luis. Yo te, ahora, antes de entrar en lo que te dijeron, lo ya, yo te quería preguntar. Claro, cuando hablamos de canalización, mucha gente habla también de, de otros estilos psíquicos, ¿no? Que, que pueda tener la percepción de la persona, pero tú estás hablando que percibes que como si alguien te hablara. Yo mi pregunta sería, ¿este tipo de canalizar tuyo, eh, a ver cómo se dice, incorporas algún tipo de entidad o simplemente es psíquico y te están hablando en la mente, pero no sabes quién te habla? No, no, no. Yo, yo no escucho para nada. O sea, yo el tipo de canalización este que, que hago, lo que hago es que yo me presto a abandonar mi cuerpo y a partir de ahí, bueno, se supone que es como un tipo trance, ¿no? Que es un trance donde ellos hablan a través de mi voz, pero hablan ellos. O sea, yo no sé en ese momento de lo que están diciendo, ni a quién se dirigen, porque a veces se han dirigido a personas que ni tan siquiera han hecho preguntas y, y se han dirigido a ellas pues para decirles alguna situación que igual ellos consideraban que era importante, ¿no? Pues igual algo de su hijo o de su madre o lo que ellos han considerado, porque no es una cosa que controle yo. O sea, yo lo único que hago es me abandono, me abandono y ellos se supone que lógicamente no sé si entran en mi cuerpo o no, pero lo que sí está claro es que, es que usan mi voz para poder hablar y para poder transmitir. Y es mi voz. Sí que es verdad que yo siempre me pongo unas gafas, Luis. Esto lo digo porque eh, sí. las primeras veces cuando yo me vi canalizando, como, como estoy dormida y al estar así, pues se me quedaban los ojos en blanco. Y, ostras, me da una sensación tan desagradable. Y yo pensaba, o sea, cualquiera que lo vea va a parecer que esto es un show televisivo y no me gusta, ¿no? Entonces, primero me ponía un antifaz, pero me decía, ostras, esto parece el zorro! Y dije, no, pues a mí que no me llamen zorra, me lo quito y me pongo las gafas de sol, que es como menos, menos invasivo, ¿no? Bueno, es una, es una tontería, pero sí que es verdad, porque no, no me gustaba que se me vieran los ojos así, ¿no? Es más un tema de coquetería, quizás, pero bueno por eso me las pongo pero, pero es lo que te digo, yo no recuerdo no incluso recuerdo con mi hijo que la primera vez que asistió en una presencial yo, yo le pregunté no El, hace poco porque es que nunca le había preguntado cómo lo había vivido, o sea lo di por hecho y ya está y nunca le había preguntado ¿no? y le pregunté y ostras me sorprendió porque le dije tú cómo lo viviste, me dijo no a ver yo no me asusté porque eras tú o sea yo reconocía tu cuerpo y eras tú que, pero sí que es verdad que no reconocí ni tus palabras, ni reconocí tu energía, ni reconocí tu manera de hablar, ¿no? O sea, era como que sabía que yo no estaba presente, ¿no? Y me impactó. En cambio, tuve una amiga mía que sí que me dijo que se asustó, porque ella estaba, claro, antes era presencial, ella estaba en una sala escribiendo las preguntas que iba a hacer. Eh, ella no me había dicho a mí que veniría, porque no sabía ni si podría venir. Y cuando entró, dice, hombre, claro, te veo con el antifaz. Y me empezaste a contestar todas las preguntas que yo no te hice, porque solo las había escrito. Esta amiga mía se asustó, pobrecita, ¿no? Tuvo como, como un shock, dice, porque claro, yo veía que no eras tú. Y yo decía, <risa> que vuelva, que vuelva. Pero bueno, esto es lo que te digo. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces, yo creo que ahora la gente está mucho más familiarizada, ¿no? Con este tipo de de canalizaciones, de hecho, como hemos dicho, hay muchas canalizaciones de personas que lo hacen a nivel consciente y, y bueno, y está bien, está muy bien. El tipo que yo hago no es, es lo que le llaman un canal puro, porque esto, bueno, me ayudó un poquito también este doctor y Cristina San Miguel que me ayudó a, a, a conocer un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Otra cosa que también es una pregunta que a veces me hacen, Luis, que es, ¿quiénes son estos seres, no? Entonces, yo lo que puedo decir es que nunca se han identificado ni como el ángel Miguel, ni, ni el Gabriel, ni como entidades angélicas. Siempre se han identificado con, como con capacidades, ¿no? Por ejemplo, el equilibrio, la bondad, la paciencia, la salud. Siempre se han identificado con nombres así. Cuando comenzamos a hacer las canalizaciones online me sorprendió porque apareció un ser que no había aparecido nunca, que se hacía llamar la luz. Y la verdad es que nos dio muchísima luz, tranquilidad, ¿sabes? Paz en todo lo que nos iba explicando, ¿no? Y, y hay algunos, cuando empezamos, que explicaban fábulas. Era súper bonito. Yo tengo un, un, un, ¿cómo se llama? Una, una recopilación de todas estas fábulas porque eran fábulas que te enseñaban cosas morales, ¿no? Y yo a veces incluso me hablo el libro, a veces ese día digo, venga, va, qué bueno para hoy, ¿no? Y, y te sale una fábula y es súper bonito, porque te ayuda a veces a entender incluso situaciones negativas que puedan estar pasando en tu vida, ¿no? Que pues las vivimos todos, porque es que estamos en un mundo que además está muy revuelto, mucho, mucho. E incluso, bueno, nos comentaron algunas cositas sobre ello. Claro, entonces estamos diciendo que, bueno, es lo que yo entiendo por una medio, ¿no? Una persona que, que no hace falta que incorpores un ser sino son unas energías. Yo podría decir que eres un fractal, ¿no? Dentro de ese fractal del absoluto conectas con, con esa frecuencia del absoluto y diferentes aspectos del absoluto hablan a través de ti para poder ayudar a las personas. Y, y supongo que cuando estás en la sala o sea, eh, eh, ya directamente esa energía habla a través de ti o la gente puede preguntar cuando estás en la canalización en, en vivo. Es decir... Sí. Mira, cuando, cuando, oye, me ha gustado mucho como lo has dicho, ¿eh? yo no lo hubiera dicho nunca, si lo del pacto me gusta, no, te lo digo porque ellos dijeron una vez, que porque yo, uno de, los, de las dudas que yo tenía era, yo no quiero que hayan seres fallecidos, no por nada, pero no, no mm. quería, ¿no? Me, me daba miedo, y ellos dijeron que no, porque era un pacto que habíamos hecho anteriormente, había el, el, como una codificación en el ADN, y que el tipo de entidades serían siempre de una vibración específica que es un grupo de seres que son ellos, ¿no? Estos seres de, de espirituales o de luz, como queramos llamarles, y, y que ellos son los que, los que siempre intervendrían en mí. Eso es verdad que a veces han dado mensajes de seres fallecidos, pero no es el ser fallecido que está dentro de mí. O sea, esto es importante. Y um, ahora no me acuerdo la pregunta que me habías hecho. Ah, sí, las, las personas, sí. Cuando era en presencial, normalmente, ¿cómo funcionaba? Ellos, cuando, cuando yo ya entraba en este estado, empezaban a hablar, decían algún mensaje, y después se iba acercando a cada una de las personas y les iba dando un mensaje, a veces, sin tan siquiera preguntar. Cuando lo empezamos a hacer online, pues, eh, vimos que los mensajes se alargaban, o sea, que ya eran mensajes, ya no cortitos, sino que daban un mensaje bastante grande para el grupo, y que igual podía durar 20-30 minutos todo el rato hablando ellos y después dábamos paso a las preguntas de, de, del grupo, claro, dábamos paso a las preguntas porque éramos pocos, ahora en esta ocasión qué es lo que dijimos, como no sabemos si van, van a poder preguntar pues dijimos, oye, vamos sobre la marcha, no sabemos si ellos van a dar paso a la gente o si se van a dirigir a alguien. Claro, tampoco sabíamos cómo se podrían dirigir porque online no sabemos, o sea, en un presencial pues se iba directo a la persona, ¿sabes? Pero en un online no lo sabíamos. Y fue bonito porque al final del mensaje, que fue un mensaje, ya te digo, muy, con muchísima, uh, muchísimo contenido a, a reflexionar, pues después dijo, doy paso a preguntas y sí que respondió algunas de las preguntas que hicieron las personas que estaban en el grupo. Lógicamente no dio, no dio tiempo a todos. De hecho, esto también es un tema que eh, normalmente yo las canalizaciones suelen durar una horita. Máximo que he estado en canalización han sido tres horas, lo máximo. Y, y es que sin tener reloj, ellos ya han dicho, ya están. Y, y bueno, supongo que el día 27 será un poquito este sistema que ocurrió la otra vez, ¿no? Que es, probablemente den un mensaje para el grupo, casi seguro, porque es lo que ha estado sucediendo, y después igual dan paso a, a las preguntas, pero no lo podemos saber, no lo podemos garantizar, porque dependerá de ellos, del tipo de, de mensaje que quieran dar o no, ¿no? Está muy bien, una aventura para el que quieras asistir, bueno, se va a llevar algo diferente. Yo te iba a preguntar, cuando tú antes, bueno, yo sé que tú has hablado de tiempos antiguos, ¿no? Como Atlántida u otros mundos. Cuando tú has hecho esas canalizaciones, la pregunta que te hago yo es decir, tú estás sola y te grabas a ti misma, ¿no? O sea, es decir, preguntas por un tema que tú quieres saber o son ellos que te han dado esa fábula, esa información y tú la has grabado y has dicho, hostia, me he encontrado con la Atlántida, con la Lemuria, con lo que sea. No, eh, fíjate, ellos eh, me dieron a través de escritura automática, o sea, lo que es la Atlántida yo lo reviví en regresión y luego me dieron información a través de escritura automática, o sea, han sido dos cosas unidas, ¿no? Y a nivel de, de métodos, eh, yo recibí el método de ataraxia, que es un método de trabajo que se usaba en la Atlántida con cristales y con cuarzos, y que la verdad es que, y con simbología, que la verdad es que ha sido unos años muy bonitos de trabajar con esto, que es ir al origen del problema, ¿no? De la conciencia. Y, y ellos me lo, me lo hicieron todo con escritura automática, que parece muy fácil porque mi hermano me dijo, jolín, qué, qué enchufada que eres, te lo han dado todo, ¿no? Yo digo, sí, sí, guapo, pero coge todos los papeles, empieza a transcribir y como no hay comas ni acentos, tenía que ir, leyendo para ver qué, qué forma tenía. Y cuando lo pregunté me dijeron, sí, claro, era para que tú fueras integrando todo lo que era el método. Y yo dije, bueno, vale, no entiendo, también tiene razón, ¿no? Pero después, en el 2012, bueno, ahí me acuerdo una época, Luis, que fue increíble, no sé si tú la recuerdas, pero en el 2012, yo, bueno, antes del 2012, en el 2010, me venían muchísimas personas a terapia, asustadas diciendo, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a hacer nada si en el 2012 se acaba el mundo? Porque era lo, la, la información que corría. Y recuerdo que, que bueno, ya tan asustada estaba ya de, de ver que te lo repite todo el mundo, que dices, oye, tanto me lo repiten que lo voy a preguntar, ¿no? Porque yo, yo pensaba, bueno, no me han dicho nada, pues no será. Y lo preguntamos, hicimos una canalización... Con el, con, con el grupo, con el equipo ¿no? que, te, que tenía allí colaborando conmigo y les dijo, oye, preguntar esto. Entonces preguntaron y dijeron, sí, sí que va a pasar algo en el 2012, que vais a ser más viejos. A ver, me pareció de mucho sentido del humor, pero, ¡buah! ¿sabes? Aquello que te dices, menos mal, ¿no? Entonces ya nos quedamos tranquilos y lo que es muy bonito es que al quedarnos tranquilos nosotros pudimos ayudar a la gente a que se quedaran tranquilos, porque claro, yo no tenía certeza al principio cuando no le había preguntado a ellos, yo pensaba, bueno, igual sí, igual se acaba el mundo, ¿no? Entonces, claro, no tenía ninguna, ningún lugar donde ir a decir, sí, sí, tengo la seguridad. Cuando ya ellos nos lo dijeron, entonces sí. Y en el 2012 fue cuando me transcribieron, o sea, me dieron todo lo que es la información del, del gemelo de vida, que este es otro método, pero que trabaja con el futuro, o sea, con lo que es materializar tu futuro. Entonces, ahora tengo dos hijitos, y que uno es Ataraxia y otro es el gemelo, ¿no? que con uno trabajo todo lo que es la parte del origen, con terapia regresiva, que también tengo que decir que, que ahora hay muchas personas que todo eso tienen una evolución diferente, ya no lo necesitan, pero entonces les va muy bien lo que es el gemelo de vida, que es el trabajar con el futuro, ¿no? el, el crear, el ponerte en una, en una vibración diferente. Y es curioso porque los guías además, todas las informaciones en cada canalización que nos van dando, que cada una es totalmente diferente a la otra, pero todas te van despertando, van haciendo como clics, ¿no? te van despertando como Capacidades, uh, sucesos, no, uh, bueno es que ahora me extendería mucho ¿no? de gente que ha compartido, pero, pero sí, sí, y en ese caso es uh, escritura automática como lo recibo y después yo hacía las canalizaciones pues con mi hermana o con Marga o José Mario o con Cristina y las preguntas y las dudas que yo tenía pues ellos lo preguntaban, entonces lo grabábamos y así yo tenía la, la información ya más consistente. El, el acompañamiento este que has dicho de la técnica nueva del futuro, que está la desconozco. Eh, ¿qué tipo de protocolo sería? O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajáis? Pues mira, es un protocolo en el que, de hecho tenemos un curso, Luis, que lo tenéis aquí en Aulas Pandora también, que ah. trabajamos el protocolo del de consciente y el subconsciente, o sea, ayudar a la persona a enfocarse en lo que sería la, el, el sueño, el futuro, o sea, no enfocarte en los problemas, que de hecho es una de las cosas que ellos también van insistiendo, no y a mí me va muy bien porque cada vez que ellos hacen una canalización, me van dando información que yo luego la voy uh, añadiendo no al, al curso y, y al sistema, al método. Y entonces, trabaja prácticamente, solamente hay una piedra, es curioso, eh solo hay una piedra con la que trabaja, que es la shunji. Que es una piedra que le llaman, ¿sabes esta que le llaman la, el agujero negro? ¿no? Que es la que absorbe todas las, las energías y que mucha gente, cuando la tiene por primera vez en la mano, tiene como un, un desequilibrio, ¿no? Sí. Ahí te veo pequeñito, pero sí, la veo, la veo. Pues ahora, ahora, wow, sí, sí. Mira yo donde la llevo, la llevo siempre y además en forma toroidal porque es un poco lo que, lo que trabajan ellos, ¿no? Que es la energía del toroide, que es como crear, eh, ¿cómo se llama ahora? Crean como portales y atajos para poder conectar con tu futuro. Y una de las cosas que nos dijeron en esta última canalización fue que, que nos, que, bueno, que ahora se abría un portal en, eh, que duraría tres años y que era muy importante porque esto no había, no había sucedido en la Tierra desde hacía 270 años. Y era un portal que nos iba a permitir conectar con lo. ¿Cómo lo dijeron? Espera. A, a, con, con lo infinito, con todo lo posible, con lo ilimitado, ¿no? Y que de alguna manera ellos nos irían ayudando, nos irían dando los pasos para ir cambiando esa frecuencia y poder dirigirnos ahí, ¿no? Y bueno, me pareció realmente significativo porque eh, es como que cada vez te van, te van ayudando más. no Entonces, el gemelo, de hecho, eh, empezó de una manera y en estos años, en estos 10, 11 años prácticamente, ha, ha ido mucho más rápido ahora. O sea, nosotros ahora las sesiones, antes hacíamos uh, unas 8 sesiones Ahora, con cuatro o cinco sesiones, ya vemos unos, unos resultados disparados. O sea, que no que es significativo. Hay personas que, mira, hoy me comentaba, por ejemplo, mi hermana, que en, en, en una sesión, una chica ya le ha dicho, oye, es que me ha cambiado esto, he sido capaz de hacer aquello. O sea, ya había tenido cambios, ¿no? Pero claro, es muy importante la actitud también, ¿eh? Y cómo vibra la gente. Entonces, claro, nosotros... Entre que les incorporamos en el subconsciente toda una serie de palabras eh, claves que nos han dado ellos, ¿no? unas frases, le llamamos sellos y la gema que ayuda en la frecuencia energética para que no te vaya bombardeando todo, pues bueno, es un, es un camino muy bonito. Pero insisto, es, yo esto tengo que dar muchísimas gracias a, a los guías porque sin ellos todo esto no lo tendríamos aquí y... Y realmente, cuando ellos dijeron formamos parte de un equipo, yo me sentía como separada de ello, ¿no? O sea, es más, al inicio me sentía como, ostras, ¿qué me está pasando? ¿No? Era como un rechazo. Y ahora, ¡wow! Me siento realmente tan afortunada y digo, bueno, formamos parte de un equipo, vale, yo también formo parte de ese equipo, yo hago mi trabajo, que es prestarme, y ellos hacen el suyo que es el poder darnos todas esas informaciones tan valiosas que nos dan ¿no? y que, que nos ayudan. Esther, yo te da a, a ver si nos puedes aclarar, digo para la gente que está empezando, ¿no? el sí. tema cuando has dicho, se abre un portal, ¿cómo se podría definir eso? Para la gente que no entiende del tema. Bueno, mira, yo en realidad tampoco sé bien bien, o sea, yo para mí un portal significa que energéticamente debe haber una posibilidad de, de energías y frecuencias que nos pueden favorecer si estamos en la vibración correcta. Tampoco sé muy bien, ¿eh? O sea, lo, cuando, cuando yo, yo escuché se abre un portal, es como dijeron, hay un engaño óptico, ¿no? En lo que estamos viviendo y, ¡ostras! A mí me resonó mucho. También te estoy diciendo que estoy acabando de reflexionar y son cosas que voy a preguntar en la próxima, ¿no? Pero... Eh, cuando ellos dijeron, se abre un portal. Bueno, pues yo me imaginé, yo si abro un portal de, la, de una casa, significa que tengo una entrada a algo, ¿no? Y lo que están diciendo es que tenemos una entrada a algo mucho mejor o una posibilidad en, en una nueva vibración, ¿no? Y de, de poder lograr nuestros sueños. Lógicamente, si, si una persona no ha hecho nunca meditación, no ha hecho nunca absolutamente nada, no se ha trabajado las, las emociones, no se ha trabajado nada, no quiere decir que no sea capaz de conectar con ese portal, porque yo tengo ahora una chica de 23 añitos que, que no ha hecho nunca nada, absolutamente, ha empezado a usar el gemelo y, y bueno, y asistió a la canalización y le, y le dio un cambio brutal, ¿no? entonces yo creo que se refiere a una vibración, Luis, igual tú tienes palabras más adecuadas, ¿no? Pero yo creo que se refiere a eso, a, a que tenemos esa posibilidad de entrar en una vibración diferente. Porque incluso dijeron que, bueno, hace un par de años o tres nos dijeron que las vidas, las dimensiones estaban muy permeables. Lo cual, ¿qué quería decir? Que habían personas que estaban viviendo emociones que no les correspondían. Y de repente se sentían tristes o se sentían con una agresividad tremenda o con una inseguridad alucinante, ¿no? Entonces, era permeabilidad de otras vidas o de otras realidades, ¿no? Esto nos lo explicaron. Y en, ahora, en cambio, dijeron que toda esa permeabilidad, sí que es verdad que estaba más fuerte, pero teníamos como más conexión con la, con, con la dimensión de nuestro logro. Entonces, claro, si tú vibras en la dimensión de tu logro, seguramente ¿no? tienes más posibilidades de lograr. Pues ha quedado bien explicado, se ha entendido bien. Yo lo entiendo igual. O sea, estamos en una frecuencia determinada, entra una nueva frecuencia y si te subes al carro, pues mejoras. Si no, pues te quedas en la antigua y ahí sigues sufriendo así de sencillo, lo que pasa es que claro, cuando la gente dice portales, pues se piensa en un portal físico como la película de Stargate, ¿no? donde aparecen seres sí. o cosas y estamos hablando de frecuencias de, de sí. bueno, pues, sí. matemáticas, yo llamo geometría sagrada, matemática es una mezcla, ¿no? Que, que es una frecuencia es como decir, estamos en la sintonía de radio en el 88 y ahora puedes subir a la 89, más o menos exacto. para que la gente lo entienda exacto claro. y que hay más facilidad de conectar con eso, o sea, y es verdad, ¿eh? porque yo recuerdo 30 años atrás, cuando estaba haciendo terapia, Luis, ¡ostras! Todo era más lento, la gente era como más densa, pero no densa en el mal sentido de la palabra, sino que costaba más, era como la materia estaba muy fuerte, muy enganchada. Y ahora, ¡ostras! Te digo, tengo una chiquita de 23 años, gente joven, mucha gente joven, que tienen pues ya una energía vibratoria altísima y, y igual no han trabajado nada, o sea... Ha cambiado y eso ha cambiado porque realmente también creo que todo el entorno está cambiando, ¿no? Y bueno, también hablaron mucho de esto, de los cambios. Fíjate que no me gusta decir que anticipan cosas porque no, no quieren que los consideremos como... Oráculos, ¿no? Que yo lo he usado, ¿eh? A veces de, de preguntar cosas para mí yo lo reconozco, que digo, oye, ¿y esto, qué? ¿y esto qué hago, no? Y a veces me contestaban con una fábula, por lo tanto me hacían reflexionar y pensar en lo que tenía que decidir y a veces directamente no me lo decían porque no, no quieren condicionar. Pero sí que es verdad que a veces cuando han habido cas cosas muy puntuales sí que nos han advertido, ¿no? Uh, por ejemplo, esto que te comentaba del 2012, pues que fueron muy rotundos en, en quitarnos el miedo. Me acuerdo cuando ya hacíamos broma con, con los del equipo y decíamos, mira que si sí, en el 2012 se acaba todo, quedamos como locos, ¿sabes? O sea, era como, no, pero de broma, ¿eh? lo decíamos porque sabíamos perfectamente que después de tantos años, Luis, yo creo que ya no, ya no caben ¿no? Las, las dudas de sus palabras. y... Y bueno, y la seguridad que nos dan. ¿Han contado alguna novedad para estos tiempos que vienen ahora? ¿Han dicho alguna cosita? Bueno, mira, uh, sí sí que dijeron alguna cosita, uh, pero tengo que reflexionarlo, porque es, es lo que te comentaba, no que eran frases, por ejemplo, decían que estábamos viviendo un engaño óptico y que teníamos la posibilidad del cambio. Dijeron que había, mm, bueno el sistema económico, político, religioso, pues que caería, ¿no? Pero incluso nos dijeron que vendrían situaciones en las que no teníamos que vivirlas como trágicas, sino como una oportunidad. Entonces, bueno, ahí estamos un poco, ¿no? Que tampoco no nos han dicho exactamente el qué, pero sí que nos han anticipado, que, que alguna cosita, alguna cosita sucederá, pero bueno, yo creo que... Yo, yo me siento tranquila, pero una vez que no nos iba a faltar nada, y, pero que sí que es verdad que habrían cambios, que los temas cambiarían. Quizás, quizás, yo digo, como dijeron, las aperturas temporales que empezaron en el 2013 o así, dijeron que durarían 80 años, Claro, ahora ya van a durar 70. Yo no sé si es que tardaremos esos años en conseguir ese, ese cambio, pero también hablaron de que se alargaba la, la posibilidad de la vida, o sea que, que había más posibilidad, pero también hay más toxinas. Bueno, no, no, no quiero entrar ahora en esto, ¿eh? pero sí que yo siento que con lo que nos han ido uh, diciendo y explicando, nos van ayudando a vivir. Y a saber qué es lo que tenemos que hacer eh, desde el libre albedrío, ¿no? Porque, a ver, yo te puedo abrir una puerta si tú no la sientes o no vibras con ella, oye, igual no es tu momento o igual no tienes que vibrar en esa, en esa puerta, no tienes que entrar en esa puerta, ¿no? O sea, de hecho siempre lo hemos dicho, que, que la gente que realmente eh, lo vive, lo experimenta y lo agradece, ostras, tiene... Otra, otra calidad, ¿no? de vida. Te iba a compartir una cosa muy bonita que nos dijeron y, y que el otro día yo lo hablaba también con, con mi hija, ¿no?, por una cosa que le pasó y me sirvió tanto porque estaba muy enfadada y ellos nos dijeron, espero porque lo tengo aquí apuntado, <risa> lo apunté aquí en un, en un corazoncito, dijeron, lo dijeron varias veces, ¿eh? dijeron vive, confía, perdona, acepta, comparte, agradece y ama. Pues fíjate que esta, estas palabras que dijeron, ¿no? Me sirvieron para ayudar a mi hija a, a, a entender un tema de que a ella compartir le cuesta, ¿sabes? Entonces, bueno, lo, lo, lo pude unir las frases para, para explicárselo, ¿no? Y bueno, me parece muy bonito. Luego también una persona hizo una frase con todas estas palabras y también eran muy adecuadas para una cosa que estaba viviendo él en particular, ¿no? Y bueno, claro, a veces yo digo las cosas y como decía mi hermana Silvia, cuando yo lo explico no es lo mismo que cuando lo explican ellos. O sea, por ejemplo, lo decimos nosotras y no tiene la misma vibración que cuando hablan ellos. O sea, tiene otra vibración. Yo me imagino que como en ese momento están ellos, fíjate, hay una chica que siempre me dice, mira Esther, yo sé exactamente el momento en que empiezas a canalizar. Porque aunque tenga los ojos cerrados, ya empiezo a llorar. O sea, ella nota la energía y, y le viene la emoción, ¿no? Entonces, es que es así, o sea, es otra energía. Cuando, cuando hablan ellos. Pero bueno, esta, estas palabras son muy bonitas, de verdad. Yo, bueno, yo he estado con, con otras personas ¿no? que hacen lo mismo que haces tú de, de otra forma, ¿no? Y yo he notado como la energía cae en toda la habitación. Es como una bomba, de, ¿no? como una expansión de energía. Y ya la persona empieza a hablar de una manera diferente y ya ves que no es la persona que estaba ahí. Y, y, en, y se nota. La verdad es que cuando se hace este tipo de trabajo... Claro, es contundente, porque esa energía mmm, no es que te quiera convencer de algo, es que de la manera que te lo ha dicho ya te, ya, ya te ha quedado claro. O sea, es que tiene un, vamos a decir, algo que es telepático, ¿no? que, que ya entra dentro sí. de ti y como que ya te da esa comprensión y si no lo entiendes ahora, lo entenderás de aquí un rato, pero que ya la comprensión ha quedado. Entonces no tienes que pensar, me ha mentido, no me ha mentido, no no es tan contundente lo que te han dicho que dices, ya está, ya mi ser ya lo nota, ya lo siente, ¿para qué voy a ponerme a meter la mente? No vale la pena. Exacto. Exacto, es que la mente yo creo que sí que nos dice, será verdad, porque yo misma me ha pasado, ¿no? De, de ir a otras personas y decir, será verdad, ¿sabes? Pero cuando tú sientes, o sea, si tú cierras los ojitos y sientes, dices, eh, esto es diferente. Por eso siempre decimos, no es algo que se pueda explicar, es algo que has de vivirlo, has de sentirlo, porque realmente cambia. Y lo que de verdad que estoy súper contenta, mucho, en serio, es que ahora las podamos hacer online, porque gente que tenía fuera que igual no podían desplazarse, porque era un día, una hora muy concreta, ¿sabes? Entonces, mucha gente que tenía de fuera, de Estados Unidos, de, de diferentes puntos de España, ¡ostras! Ahora tienen la oportunidad, ¿no? Yo luego les pregunto, oye, ¿tú cómo lo has vivido? Que, porque claro, es la primera vez igual que lo han podido vivir, ¿no? ya te digo, esta chica me dijo esto y se lo agradezco porque me dijo, mira, yo cerré los ojos, me estiré tranquilamente, me puse así tenue y dije, voy a escuchar. Y dice, y noté una vibración brutal. Y luego lo que te he dicho, que salió con una energía ella que, bueno, dice, me sentía súper poderosa, me sentía con ganas de, de, de, de comerme el mundo, ¿no? Porque cuando es una persona que tiende a la depresión, es que claro, este es el detalle, ¿no? Que a veces dices, una persona que tiende a estar triste y que de repente se sienta así, pues es un cambio, ¿eh? Es un cambio. Bueno, no sé si de lo que ya te este queda algo más por decir o, o paso ya directamente a, a poner el póster. Vamos a pasar a las preguntas, sí, porque yo tendría muchísimas cosas que explicar y anécdotas, pero quizás si hay personas que tienen preguntas, pues sí, aquí estamos. Para, ver, para. Familia, ponéis, ya sé que habéis hecho preguntas y me estáis diciendo que estáis haciendo preguntas, pero me ponéis ahora pregunta dos puntos y formuláis la pregunta a partir de ahora, porque lo que me habéis puesto se ha quedado muy arriba. Y entonces, a partir de ahora, lo, como ya también hemos dado una explicación y muchas han quedado contestadas, prefiero que empecéis a preguntar ahora. Ponéis pregunta a dos puntos y ya en minúsculas, si queréis, formuláis la pregunta, pero que ponga pregunta en mayúsculas para yo ver que me estáis preguntando a mí porque estamos en ocho chats a la vez. Bueno, lo que quería comentar antes de empezar con las preguntas, canalización online en directo, canal, canalización con los guías espirituales, con Esther Francia, jueves 27 de abril. A las 8 horas, hora de España. 8 de, de la tarde en hora de España. Tenéis la conversión a vuestro país y, y así ya sabréis. No va a quedar grabado. O sea, que tenéis que estar ahí porque el mensaje es ahí. Dice, será solo en directo. No compartiremos la grabación. No se permitirán realizar fotos, capturas de pantalla, grabaciones de audio, ni vídeo del evento, ni compartir parte del evento bajo ningún concepto. O sea, eso es algo personal para cada uno. ¿Vale? porque es un claro. mensaje interno para cada uno. Y luego, si da tiempo a preguntas, pues primero viene el mensaje, y si da tiempo a preguntas, pues hacen preguntas. La duración, has dicho que es una hora, ¿no? Más o menos una hora, hora. Sí, aproximadamente. La otra vez creo que duró una horita y veinte, una cosa así, pero nunca podemos saber. ¿eh? Ya te digo, yo no, yo no sé cuánto rato van a estar ni, ni, ni cómo va a ir. O sea, sí que... Entiendo que va a ser así porque es lo que ha ido pasando estas veces. Pero nunca podemos saberlo Pero sí que es verdad que es importante que sea, uh, que sea una experiencia que la vivas así. En, en grabado no es lo mismo. O sea, en grabado vale yo porque, porque quiero, mm, quiero saber ¿no? lo, que, lo que se ha dicho. Y, y para analizarlo un poquito. Pero tienes que a, aprovechar la oportunidad de que están estos seres... Para, para nutrirte de esa energía, porque además ellos siempre cuando entran, es una cosa curiosa, porque es verdad, porque la chica me dijo, dices es que cuando ya, cuando entraste en canalización, lo primero que dijeron fue cierra los ojos y, y nutrete de la energía que estamos aquí para co-crear o algo así, ¿no? Entonces, es verdad que que cuando empiezan siempre lo, lo dicen eso, pero yo nunca había caído en que eso podría ser una cosa importante a la hora de, de sentirlo, ¿no? Y, y sí, yo creo que es, es mucho mejor porque te vas a nutrir, va a ser algo que vas a vivir, que vas a experimentar, que, que te lo vas a permitir, es un regalito, ¿no? Para ti, no es una grabación que vayas a ver cuando vete a saber, no, es... Algo que te has de dedicar ese tiempo para ti y para nutrir tu alma, que digo yo, ¿no? Vale, pues familia, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Lo he puesto en el chat. Si no me tenéis el teléfono mío en pantalla, me decís, oye, que no encuentro el enlace, yo os lo paso directamente por WhatsApp o por Telegram. Hay una pregunta de Solcito, dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija pequeña cuando ve portales? Ya que se marea y me abraza, le cuesta hasta caminar. Ostras, um, a ver, uh, yo no sé la edad que debe tener esta niña, no pero uh, yo lo que siempre digo que es acompañar a los niños a las experiencias, pero cuando dice que ve portales, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que ve eh, vibración o, o que ve otros seres? O claro, habría que determinar un poquito, no pero desde luego lo que yo sí que haría sería primero quitarle el miedo Um, claro, es que hay que saber un poquito más ¿no? de, de qué es lo que puede ser que esté viendo esta niña, porque yo recuerdo un niño que me trajeron hace tiempo que tenía nueve añitos y este niño sí que veía seres fallecidos y lo pasaba fatal y lloraba y claro quedaba como inmovilizado del miedo que tenía no es que le costara caminar, es que realmente se inmovilizaba del miedo, entonces yo es que me encantaría poderte ayudar, pero me falta información para, para poder... O sea, lo máximo que yo te diría es, oye, protégela con chungit, por ejemplo, que es, es una gema que te ayuda a la vibración, y, y ayudarla a que ella exprese, a que diga, pero claro, depende de la edad que tenga, porque igual si tiene dos añitos no, no puede ni expresar, ¿no? Desde luego habría que hablar con ella, que sacarle un poquito más de información, vamos. Claro, no puedo claro, es que yo, yo en mi caso miraría a través de bueno, las técnicas que hago yo de sanación energética mirar cómo está la pituitaria la, la pineal ¿no? y si están los chakras muy ensanchados o pequeñecidos pues volverlos a poner en su sitio para que esa expansión de conciencia la tenga regulada y no la afecte tanto lo que haría yo o sea, un poquito de, pero, de terapia energética. Claro, es que, a ver, ayuda va a necesitar esta niña, o sea, está, está clarísimo, pero hay que determinar qué es lo que está viendo, o si sea, está viendo a si sus fallecidos, si realmente está conectando con otras dimensiones, uh, o sea, es muy difícil decirlo así, sin ver a la niña, sin es muy difícil, así claro. pero claro, desde luego va a necesitar ayuda, o sea, está, está claro, está claro. Y ayudarle a que todas esta, estas cosas son cosas que forman parte de algo uh, normal, ¿no? Que ¿no? Porque fíjate que hasta los nueve años, como te he dicho, uh, estamos, con, o sea, cuando somos tan pequeñitos, estamos totalmente comunicados con, el, con, el, con, con todas las dimensiones. Y, o sea, yo desde pequeñito mis hijos siempre han visto a seres, ¿no? pero no se han asustado porque no ha pasado nada uh, feo, sino todo lo contrario. Y a veces estos niños como lo desconocen o no tienen información, igual lo están viendo como algo feo. Y igual lo es, por eso digo que, que habría que tener más información, que hay que ver si es un portal de dimensional que puede ser bueno y que le puede ayudar porque es pues, pues activar su don o está viendo seres fallecidos y hay que ayudarla pues, de otra manera a... A aceptarlo o realmente mira yo a este, a este niño uh, lo que hicimos fue como protegerlo en ese sentido para que él supiera que lo que estaba sucediendo no era nada malo pero que no él tenía que tener el control entonces le ayudamos a decir ahora sí y ahora no porque cuando estaba en la escuela pues claro veía esto y que hacía cerraba los ojos entonces no quería estudiar no quería hablar con nadie. Y era muy incómodo para ese niño, pero no sabemos si este es el caso de esta niña. Y igual esta niña está conectando con algo muy bonito. Y entonces sería maravilloso poderla ayudar, ¿no? Vale, bueno. Vamos. Sí, bueno, quedan, quedan cinco minutos ya. Yo siempre los dejo un poquito para... Otro día haremos más preguntas. Familia, no os preocupéis, pero yo, yo estoy viendo las preguntas que estáis haciendo y algunas ya han quedado contestadas, ¿eh? O sea, que volver a ver el vídeo desde el principio porque aquí lo ha quedado contestado. Eh, Esther, yo igualmente, cuando ya acabamos el vídeo, aparte de que ya hemos anunciado la parte de Aulas Pandora, si tú tienes alguna actividad, evento o quieres decir lo que haces a nivel de terapias, este es tu momento para que la gente te pueda seguir y conocer. Bueno, yo agradecerte mucho este espacio que me habéis permitido. Estoy encantada de participar y sí, a ver, nosotros, bueno, yo hago. Uh, terapia individual, tanto de ataraxia como de gemelo, hago las canalizaciones, que es este evento que vamos a hacer, y uh, también deciros que tenéis algunas personas que se han informado del curso de ataraxia, lo tenéis en Aulas Pandora, el curso completo, que lo podéis hacer, en, son nueve seminarios, pero se puede hacer o todo completo, entonces ahí tienes un, una, una, bueno, una titulación, tienes un diploma, lógicamente, uh, y luego tenéis, uh, lo podéis hacer también individual, porque cada... Cada seminario pues trabaja uno, trabaja la madre, otro el padre, otro trabaja el trabajo, otro la pareja. Entonces lo podéis hacer individual o lo podéis hacer todo continuado porque tiene un sentido también todo continuado. Y también tenemos el curso de iniciación del gemelo de vida, que son las cuatro pautas primeras para aprender. Primero, ¿qué es el gemelo? ¿Dónde se localiza? Y, y ¿cuáles son las cosas? Pero que es, es muy completo, ¿eh? O sea, es de iniciación porque es cortito, pero realmente tiene muchísima información y las personas luego pueden, um, o sea, se ayudan para poder trabajar con, con el gemelo, ¿no? Entonces, esos son los dos cursos que están en Aulas Pandora, los dos, y, y a mí pues me localizáis en Mataró, tanto presencial como online, y las canalizaciones, que para mí ahora yo creo que es la parte... Más, más bonita porque ya hemos decidido hacerlo de una manera que pueda tener acceso todo el mundo, ¿no? Vía online y, y vía todo porque eso te, te permite tener ese acceso. Así que nada, invitaros a que podáis vivir esta experiencia y nos vemos otro día también si quieres sí. y, y seguimos hablando sí. un poquito si tienen preguntas porque... Perfecto, sí, han habido bastantes. próximo día hacemos más preguntas. Bueno, familia, con Esther nos vemos en 15 días. Esther, tú no te vayas, que ahora hablo contigo un momento. Y las vale. personas que nos siguen, pues ya conmigo ya mañana, ya hemos hecho hoy esta tarde ya cuatro vídeos, mañana volveremos con cuatro más. Y nos vemos, familia, que disfruten y lo que queráis, ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto para, para poder, de alguna manera, contactar tanto con Esther como con nosotros a través de Aulas Pandora. Venga, hasta ahora, familia. Hasta luego, Esther. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.